hola amigos de youtube hoy les voy a enseñar a volver a la configuración original de google chrome para ello vamos a hacer clic en la parte superior derecha en los tres puntos ahora vamos a donde dice configuración hacemos clic vamos hacia abajo ahora hacemos clic donde dice avanzada vamos hasta abajo de todo Vamos donde dice restablecer y limpiar. Hacemos clic donde dice permite restaurar la configuración a los valores predeterminados originales. Hacemos clic. Ahora hacemos clic donde dice restablecer configuración. Esto nos sirve si ves que tu página de inicio ha sido cambiada, si te aparece publicidad